Mujeres indígenas de La Paz exigirán que se cumpla el principio de paridad y alternancia en las elecciones de candidaturas a diputados y senadores del Movimiento Socialismo para las próximas elecciones generales. Federación Departamental de Mujeres, Bartolina Sisa La Paz, Marcata, Chajuaníwa, Chihliata, Añapa, Candidatas, Mayip Mayiphaníwa, Chicat, Chicata Sareñapa, Chachanacán, Pijutir, Elecciones Generales, Chihliá, Winacaru, Ejecutiva Departamental, Erudita, Quispe. Chicanza equidad de género, ¿no ve? Ucama, abjarotás, que, ucama, o sarantataner, y gilata, y cullaca, ¿no? Nanaca como organización bartolina sisa elijiparaquí, ucullaca, naga, sarantaraquí, ucullaca, naga, chorón, terichone, raptua, ¿no? Cauca, diputados, y ¿E -E diputadas, ucana, carceráña, asambleístas, concejales, ucama, alcaldesas, hay Campesinas, la Paz, Marcata, Chimpunta, Cámara Ma, la Movimiento al Socialismo, Toquimpi de la Generales, de la Nakataki. Acamta Irjamaja, candidatos a senadores, diputados. Chiglata Añapaua, ampliados provinciales Tantacha Huenacana, Ukamarquiu Pujapañapa, vida orgánica Marcana Capana. Sasau Oayi, Manuel Mollericona, ejecutivo departamental.